Bueno, estamos acá en Plaza Urquiza, siempre venimos, es un placer. Estamos acá con Kraus. Muy, bueno, muy buenos días, amigos, buenas tardes. ¿Todo bien? Espectacular, la verdad que de 10. Eh, aprovechando el receso de invierno, hicimos entrega a los campeones a los chicos. Bien. Recién estuvo el ministro Juan Zabaleta. Y bueno, nos dio una sorpresa, otra sorpresa más. <risa> sí, sí. Eh, nos acaba de dar la plata de todos los campeones, que nos costó juntarla, o sea que... Los campeones los da él. Todos los campeones, todos los chicos, todas las categorías. Sí, de todas las categorías, de la 08 hasta la 016. Bien, bien. ¿Cómo, ¿Cómo está un poco el club para la gente que, que nos está viendo? No, estamos laburando a full, mejorando las instalaciones, estamos haciendo dos vestuarios con ducha que están un 80% terminado, que lo vea acá atrás. Ahí está. Eh, También tenemos... con material que dio Juan, ¿no? Juan nos, nos proveyó nos de chapa, eh, alambrado para el cerco perimetral de la cancha, Sí, de todo, cable, sí, la verdad que como siempre, Juan, un lujo, nos ayuda mucho, no solamente a nosotros, vos lo sabés, a todos los clubes de Urquiza. La Urquiza va creciendo año tras año, ¿no? Sí. Y va brindando nuevas actividades también a los vecinos. Sí, nosotros arrancamos el club con Babi Fútbol nomás, de chicos. Hoy tenemos eh, Babi de chicos, Babi de nena, que tenemos 60 nenas, esto es lo más nuevo, digamos, que se armó en un mes, tenemos eh, futsal, eh, juvenil hasta primera, y tenemos fútbol de adulto, que es lo, lo que me encargo yo, digamos. Bien, bien, bien. ¿Cuántos chicos tienen en el, en el club? O sea, ¿cuántos camperones tuvieron que hacer? y Camperones le hicimos para los chicos de infantiles masculinos: 120 camperones. Verás, un montón, sí, un montón, un eh, montón. todo el laburo de los técnicos, eh, Pablo, que es el presidente y está a cargo, digamos, del fútbol infantil. Y los padres con la colaboración, rifa, torta frita, eh, pasta flora, de todo, con eso fueron juntando, juntando y lograron el objetivo de tener los Camperones. Te hago una pregunta, supongo que es esto que ha hecho el ministro Juan Sabaleta con ustedes, esto de promover los clubes y el deporte es importante para un club. Pero es importante que también nos explique, aunque parezca obvio, por qué es importante la promoción del deporte y de los clubes de barrio. Mirá, yo recuerdo la primera vez que vino Juan acá, nosotros el club no era como está ahora, eh, teníamos cancha de tierra, estaba abierto en algunos sectores, y él lo primero que nos dijo fue vamos a cerrar el club, porque yo quiero a todos los chicos adentro del club. Y me dijo una frase, una frase hecha pero que me quedó grabado. Un pibe más en un club es un pibe menos en la calle. Te, te, te sintetizo claro. en esa frase, ¿no? Esto es una familia, acá los pibes no es que vienen los sábados y juegan. Eh, vienen en la semana, se les presta el salón para hacer cumpleaños. Eh, los chicos están casi todos los días acá, vienen a ver las otras actividades. Anoche nosotros tuvimos fútbol de adultos. Y acá había 10, 12 chicos de Baby Fútbol que vienen a hinchar por plaza. Nos Ajá. vienen a hinchar para los viejitos, digamos. Y bueno, eso es para una... los viejitos, te van a escuchar, sí. te van a, ir a buscar. Nada, no, no pasa nada. Es un cable, yo digo que, que un club de barrio es un cable a tierra para todo el mundo, ¿no? Sí, es una familia grande. Claro. Es una familia grande donde compartimos las alegrías y las tristezas cuando alguien está mal en el club tratamos de darle una mano entre todos, en lo que se puede, eh, y sí, hay cosas buenas y cosas malas, lo, lo, lo bueno es eh, lo más, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. claro. Además, Surlingham además, tiene 40 clubes o más de barrio, y está bueno que todos se conocen con todos, ustedes con Eidu, con, con Primero de Mayo, sí, con todos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo siempre... Soy partidario de, de la idea de ayudarnos entre los clubes, si no nos ayudamos claro. entre nosotros es medio complicado. Y no sé, desde prestarme un escenario Quinta de los Pibes para la fiesta del trofeo y ellos pedirme 100 sí sillas sí a mí para hacer la fiesta de ellos, Carísimo. esto es un ida y vuelta. Acá no hay un. La, la competencia está dentro de la cancha y es sana. Después claro. somos todos. Tenemos más o menos todo el mismo objetivo. Y, iy, y después ponerle onda, porque por ejemplo, esto que hicieron ahí atrás de sí. ore... eso, eso está bárbaro. ¿sí? Eso lo hicieron la las mamás de los chicos. Sí sí, a sí, eso, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, la gente, el que puede de su lugar sea, colabora. Y todos colaboramos un poquito y las cosas se van haciendo. Pero lo interesante tener ganas. Y hacer eso que tiene una onda buenísima. Exactamente, ¿no? sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, bueno amigos, muchísimas gracias como siempre por este ratito junto a nosotros, junto a la hora de Burlingame. Nos, nos, nos gusta venir al club y ver que van creciendo muchas día gracias. a día, mes a mes. Así que muchas gracias por este ratito. No, gracias a ustedes como siempre, Fede, eh, por bancarnos a los clubes, por mostrar lo que hacemos eh, y, y darnos una, la oportunidad de que... Las demás personas de Hurlingham, que por ahí no están en la, en la movida de lo que es un club de fútbol, vean lo que es el laburo, la contención con los chicos, eh, no es solamente venir para tirar una pelota. Claro, claro. Así que muchas gracias a ustedes de nuevo de corazón, Fede, vos sabés que sos un amigo. Bueno, Y hola. gracias, y vamos para adelante. Bueno, esto fue la hora de Hurlingham en Plaza Urquiza, que ande todo muy bien.